Buenos días, tardes o noches. Como saben los Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo, estando en todas las listas entre los puestos 3 y 4. Aunque el verdadero tamaño es difícil de entender voy a comparar el tamaño de cada estado con el de un país así que aquí vamos. Número 52. Vamos a ir del más chico al más grande, aunque el más chico no es un estado, sino es Washington D.C. o su nombre oficial Distrito de Columbia. Este territorio tiene 177 kilómetros cuadrados, el cual es parecido al tamaño del Liechtenstein y las Islas Marshall, dos de los países más pequeños del mundo. Número 51. Rhode Island, este estado cuenta con 4.002 kilómetros cuadrados. Si fuera un país sería el puesto 167, este país tiene una superficie similar a la de Cabo Verde. Número 50. Delaware, este estado cuenta con 6.447 kilómetros cuadrados. Si fuera un país estaría en el puesto 163, este país cuenta con un territorio parecido al de Palestina. Número 49. Puerto Rico. Este tampoco es un estado como tal, pero cuenta con casi los mismos privilegios de uno, este estado cuenta con 13.790 kilómetros cuadrados, si fuera independiente estaría en el puesto 163, desplazando a Palestina, el país con el tamaño más similar es Montenegro con 13.812 kilómetros cuadrados. Número 48. Connecticut. Este estado cuenta con 14.357 kilómetros cuadrados. Si fuera un país estaría en el puesto 154 desplazando a Bermudas, el país con el tamaño más similar es Timor Oriental con 14.874 kilómetros cuadrados. Número 47. Nueva Jersey. Este estado cuenta con 22.588 kilómetros cuadrados, si fuera un país estaría en el puesto 148 desplazando a El Salvador, los países con el tamaño más similar son Belice con 22.966 kilómetros cuadrados y El Salvador con 21.041 kilómetros cuadrados. Número 46. Nuevo Amsire. Este estado cuenta con 24.216 kilómetros cuadrados, si fuera un país estaría en el puesto 146 desplazando a Djibouti, los países con el tamaño más similar son Macedonia del Norte con 25.713 kilómetros cuadrados y Djibouti con 23.200 kilómetros cuadrados. Número 45. Vermont.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 Este estado cuenta con 27.336 kilómetros cuadrados, si fuera un país estaría en el puesto 144 desplazando a Ruanda, los países con el tamaño más similar son Haití con 27.750 kilómetros cuadrados y Ruanda con 26.338 kilómetros cuadrados. Número 43. Hawaii. Este estado cuenta con 28.311 kilómetros cuadrados, si fuera un país estaría en el puesto 141 desplazando a Guinea Ecuatorial, los países con el tamaño más similar son Albania con 28.748 kilómetros cuadrados y Guinea Ecuatorial con 28.051 kilómetros cuadrados. Número 43. Mariland. Este estado cuenta con 32.133 kilómetros cuadrados, si fuera un país estaría en el puesto 136 desplazando a Bélgica, los países con el tamaño más similar son Moldavia con 33.851 kilómetros cuadrados y Bélgica con 30.528 kilómetros cuadrados. Número 41. Virginia Occidental. Este estado cuenta con 62.755 kilómetros cuadrados, si fuera un país estaría en el puesto 123 desplazando a Togo, los países con el tamaño más similar son Letonia con 64.589 kilómetros cuadrados y Togo con 56.785 kilómetros cuadrados. Número 40. Carolina del Sur. Este estado cuenta con 82.932 kilómetros cuadrados, si fuera un país estaría en el puesto 115 desplazando a República Checa, los países con el tamaño más similar son Emiratos Árabes Unidos, con 83.600 kilómetros cuadrados y República Checa con 78.867 kilómetros cuadrados. Bueno aquí lo vamos a dejar si quieren que se siga con esta serie, y con los siguientes estados suscríbanse.